Hola. Hola, buenos días eh, Hoy ya le dan el alta a Alex Coincide con el día sí. del beso Y queremos daros las gracias a todos A todo el mundo que por, nos ayuda Por el apoyo, la ayuda, el cariño Y también a los médicos y las enfermeras sí. Que han cuidado también de Alex ¿Verdad Alex? Sí Y eh, informaros que hemos encontrado un médico Que conoce una doctora Que conoce la enfermedad del síndrome Stuhl Weber que aunque sea de pago, eh, la tenemos aquí, en Valencia, y vamos a ayudar a más niños con la enfermedad de Ales, para que puedan venir a conocerla y los estabilice como ha estabilizado a Alex con esta crisis tan fuerte. Un beso ¡Mua! a todos.